Colombia la tiene clara. Necesitamos un presidente de confianza, de credibilidad. Un presidente de la gente, de la calle. Yo soy de la calle. Yo soy de la calle. Nuestra sociedad está necesitando hacer la paz no solamente entre nosotros, sino también con la naturaleza y con los animales. Por eso yo soy de la calle. Yo soy de la calle. Yo quiero ser su presidente, presidente de Colombia.